Gran aniversario, almacenes ecoferta. Por compras realizadas en el mes de agosto y septiembre, superiores a 300 mil pesos, participan el sorteo de esta espectacular sala o también de este hermoso comedor. Comprando en almacenes ecoferta, el sorteo se realizará el último viernes del mes de septiembre en vivo por el canal 8 Ariari TV. ¿Qué esperas? Realiza tus compras ya mismo, aniversario ecoferta, premiando la fidelidad de nuestros clientes.